Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que ahora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿O cómo les va? Espero que sean muchos los que estén escuchando. Lo tienen en Instagram, lo tienen en Facebook, lo tienen en Telegram, lo tienen en YouTube. ¿Qué más quieren? Tienen una lista de reproducción con cada uno de estos videos short para que los puedan ver todos de así, seguiditos, uno detrás del otro. Este es el video 91, así que imagínate. Eh, bueno, vamos con Júpiter en Capricornio hoy. Eh, te pido que te unas a... Mm, ...la gran comunidad que tenemos... ...ya somos más de 600 eh, miembros... ...no, casi 600 miembros... ...en nuestra comunidad de Telegram... ...t.me barra curso de astrología... Eh, ...nada, es hermoso... Eh, ...vivir la astrología desde ese lugar... ...todos los días, de lunes a viernes... Eh, ...Lola, eh, Liana... ...yo, alguno de nosotros... Hacemos un eh, programa, eh, un chat de video en vivo eh, en el que hablamos todos los días de astrología. Y así es que es mucho más fácil que en poco tiempo te conviertas en astrólogo, astróloga, astrólogo. Bueno, eso que viste que apareció por ahí es el micrófono. Ahí lo toqué para colmo y hice ruido. Bueno, no importa. Vamos con Júpiter en Capricornio. Como parte positiva, excelentes administradores, previsivos y ahorrativos. Mira qué bueno, cuántas cosas buenas que tiene tener Júpiter en Capricornio. Lo malo, pueden ser muy codiciosos, muy tacaños y muy escépticos. Así que a tener cuidado con esa parte negativa, a ver cómo la podemos manejar para que no nos haga tanto mal si nos tocara una posición así. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días, pero mañana con Júpiter en Acuario. Chao, hasta mañana.